Hola, hola, hola, hola Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de qué hora estés escuchando este video eh, Bueno, un video muy informal Me voy a subir los lentes porque miren cómo estoy Bueno, ustedes saben que estoy de vacaciones Y estoy haciendo esta grabación Para que se estrene este sábado 19 de noviembre del 2022 eh, En estreno, mientras yo voy a estar viajando para casa y ya organizado y ya con todo para darle al final del año con toda la fuerza eh, gente nada feliz, feliz porque eh, en el momento que estoy grabando este video Venus entró a Sagitario y eso nos renueva todas las esperanzas y las ganas de vivir y de hacer proyectos y de... Uh, que respiro eh, bueno hablando de Venus en Sagitario eh, que acaba de entrar Lola ahora te va a dar todas las predicciones para eh, ese periodo de tiempo en el que el Sol va a entrar en Sagitario creo que es el 22 de noviembre si no me equivoco y que el Sol salga de Sagitario signo por signo, predicciones no, horóscopo, signo por signo, ella lo dice así, así que vamos a respetar como ella lo diga, bueno, eh, gracias, gracias, gracias eh, por estar siempre ahí, eh, te pido que por favor te suscribas a mi canal de YouTube, eh, que le des clic a la campanita, que dejes muchos comentarios, Así activamos el algoritmo de YouTube y llegamos a más personas con esta hermosa herramienta que es la astrología. También te pido por favor que entres al canal de Lola Astrología Ikigai. Eh, y, y que te suscribas al canal le des clic a la campanita eh, y, y dejes comentarios y actives los algoritmos a partir de la semana que viene vamos a ver cómo organizamos vuelven los sorteos esta semana no pude hacerlo porque nada por esto mismo porque estoy de vacaciones eh, nada, gracias por estar ahí siempre Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a presentaros el horóscopo de la temporada Sagitario. Para los que no me conocéis, soy Lola, soy astróloga, tarotista y tengo mi propio canal que se llama Astrología Kigai Pero como Marcelo es. Mi maestro, yo me siento muy unida a él. Y siempre que me lo pide, yo estoy eh, pues para lo que él quiera. Bueno, eh, vamos a empezar. Bueno, os voy a dar mi teléfono, por si queréis contactar conmigo para Carta Natal, Revolución Solar o tirada de tarot, que eh, yo lo hago un poco distinto, lo hago por preguntas, no por tiempo. Mi teléfono es, si llamáis fuera de España, más 34 62 -33 99 803 Tanto en mi canal como en cualquier artículo que yo pueda escribir, porque también tengo canal de Telegram, Siempre aparece el teléfono debajo. De Así que hacéis un copia-pega y lo podéis tener. Bueno, vamos a empezar con la temporada Sagitario y como siempre vamos a empezar por Aries. A ver, Aries, si algo te va a caracterizar esta primera quincena de la temporada Sagitario, que empieza... El día 23, el Sol entra en Sagitario el día 22, pero la luna nueva se hace el día 23. Entonces va a. Eh, del, esta primera quincena va del 23 de noviembre al 8 de diciembre. Y la segunda quincena va del 8 de diciembre al 22 de diciembre. Bueno, pues Aries, esta primera quincena. Te va a lo que te va a caracterizar va a ser tu lengua. De por sí ya eres muy directo y claro, pero esta quincena te diría qué más. Y con tu regente en Géminis va a ser muy difícil que te puedas callar algo. Deberías ser un poco más indulgente con los que no tienen tu valor y energía. Tampoco tenemos que tener todos las mismas ideas. A veces te pones un poco autoritario con esto. Es posible que te surja algún viaje en compañía de tus amigos o que hagas amigos en algún viaje. Si estás estudiando las amistades que, forme, que, te, que formes ahora serán muy duraderas, siempre dispuestos a echar una mano al igual que tú a ellos. ¿Os une algo social o alguna ideología política, algún tipo de filosofía? Buen momento... ...para iniciar algo que te apasione o iniciar una relación de pareja con un verdadero compromiso de futuro. Debes de tener un poco de cuidado con los engaños y estafas que tú solo te, eh, te puedas engañar... ...porque no ves las cosas realmente como son. Eh, tu regente está en cuadratura a Neptuno y con esto hay que tener un poquito de cuidado... Ya en la segunda quincena, a partir del 8 de diciembre, la segunda quincena tendrás unas energías inagotables para trabajar. Sal a la calle a hacer ejercicio, necesitas el sol para recargar las pilas y hacer eh, ese trabajo y ese ejercicio te vaya a ayudar a mantener tu energía equilibrada. En, en la relación de pareja vas a revisar varias cosas para después darle un rumbo distinto. Esto te puede llevar a un enfrentamiento con la pareja, como un debate acalorado, pero tranquilo, nada que no se pueda solucionar. Lo que está claro es que esta quincena, la pareja, socios o cualquier otro tipo de vínculo va a estar muy activo. Si no tienes pareja, es muy posible que aparezca alguien. Y seguimos con Tauro. Tauro, en la primera quincena, a partir del 23 de noviembre, no te sientes especialmente motivado para trabajar, pero sí para socializar. Te sentirás más a gusto dentro de tu hogar, de tu casa, disfrutando de los tuyos. Es posible que hagas algo en casa para que esté mejor decorada o que desarrolles tu creatividad dentro de casa. Esta quincena tendrás la necesidad de decirle a los tuyos cuánto los quieres. También estarás en un buen momento financiero, si quieres invertir junto a algún familiar o solo, te irá bien. Aprovechalo para... Mmm, aprovecha esta quincena para comprarte algún capricho, algo de ropa, por ejemplo, ¿no? O ropa, o... yo he dicho eso, puede ser otro capricho propio de Venus. Y ten cuidado que no se te vaya la mano gastando. En la segunda quincena, a partir del 8 de, de diciembre, estarás pendiente de tus relaciones, sobre todo de la relación de pareja. Quieres que se sienta a gusto contigo y para ello vas a invertir tiempo y dinero. No te importará hacerle un buen regalo si con eso consigues estabilidad emocional. Algunos amigos te pueden ayudar para que puedas llegar al estatus económico que buscas. Tienes a tu favor la abundancia, así que ten cuidado con los gastos, no pienses que no se puede terminar esta buena racha. Si buscas una relación de pareja solo por el interés económico, ten cuidado porque esto a la larga te puede salir mal. Con la cuadratura Venus-Neptuno te puedes sentir extraño en algún momento, Puedes formarte una idea distorsionada de la pareja, idealizarla y no querer ver los defectos. Eh, pues cuando pase este, este tránsito, a lo mejor te vas un chasco, ten cuidado. Si estás pensando en iniciar una dieta, espera a que pase este tránsito porque no vas a tener el efecto que buscas. Géminis. Estarás muy pendiente de tus relaciones sociales, esta quincena no te abandonará el buen humor que te caracteriza, pero deberías de tener un poco de cuidado con la lengua, sueltas lo primero que te viene a la cabeza y tus palabras pueden resultar agresivas, con lo que te puedes ver en algún conflicto con algún amigo por no controlar, con tu regente, tu regente queda en conjunción con esta luna nueva, eh, tus ánimos andarán cambiantes, Tienes apegos emocionales que pueden nublar tu juicio. Así que lo mejor es que no tomes decisiones porque se pueden ver afectadas por tu estado anímico. A partir del 8 de diciembre, que es la segunda quincena, estarás en plan investigador. Quieres saber cosas que se te ocultan y vas a querer ir al trasfondo al bueno, de las cosas. Ten cuidado con los chismes, que esta quincena vas a andar con mucho critiqueo, que deberías ser un poco más asertivo con los demás, tú también te equivocas a veces. Es un, un buen momento si quieres invertir, pero mejor si lo haces con algún socio. Ten cuidado de intentar manipular a otros para mejorar tus ganancias, porque te podría salir mal. No es momento para que inicies proyectos, sino más bien para que los finalices. No estás viendo las cosas como son, sino como tú eres. Le estás poniendo a todo un exceso de optimismo que cuando bajes a tierra te vas a dar cuenta que las cosas no son como las pensaste. Dale una vuelta a todo antes de lanzarte porque te puedes comprometer con asuntos que no dominas del todo o con más tarea de la que realmente puedas realizar. Y llegamos así a cáncer, que esta quincena sientes la necesidad de amar y ser amado. Vuelven a ti los distanciamientos emocionales que tuviste en la infancia y si tus energías no están bien equilibradas, podrías tener problemas de relación con tus seres queridos. Pero también hay una tendencia al desapego que te podría ayudar a equilibrar esta situación. Puedes tener tendencia a la soledad. Ten cuidado porque esto te podría desequilibrar emocionalmente. Intenta mantener buena comunicación con tu entorno. Te ayudará la búsqueda del autoconocimiento. Con la luna en casa 4 tienes un fuerte deseo de contactar con tus familiares. Necesitas afianzar los vínculos y solucionar cualquier conflicto. Necesitas estabilidad emocional y para esto necesitas que haya armonía. Esta luna queda en conjunción con el Sol, con Mercurio y con Venus, lo que aportará un nuevo inicio en las relaciones más sano, basado en el buen entendimiento y el amor. Tienes la necesidad de dar y recibir cariño y en esta quincena conseguirás estos objetivos. Con la luna, en a Neptuno, estarás muy sensible, pero también más intuitivo de lo normal. A partir del 8 de diciembre, en esta quincena, te sentirás más por desarrollar tu espiritualidad, con lo que serás más comprensivo con tu entorno y pendiente de sus necesidades. Es posible que hagas un viaje o al menos lo planees para el futuro. Muy posiblemente este viaje será para ver a la familia o viajar con ella. Si tienes que hacer algún examen, te irá bien. A nivel de pareja puedes tener algunas tensiones debido a tu modo de expresarte. No piensas lo que dices, y tus palabras pueden resultar agresivas. Ten cuidado esta quincena con las estafas y engaños que te pueden afectar especialmente. Igualmente con el autoengaño, no percibes las cosas como son, las ves y entiendes desde tu propia lupa, y esto te puede llevar a malentender las cosas y a conceptos equivocados. Así llegamos a Leo, que a partir del 23 de noviembre, esa quincena... Va a estar en su salsa. Leo va a estar en su salsa. ¿Te gusta ser visto y que te admiren? Pues esta quincena, deseo concedido. Donde más a gusto estarás, será en tu hogar y en compañía de los tuyos. Tu regente queda en conjunción a la luna con Mercurio y Venus, lo que aportará un nuevo inicio en las relaciones familiares más sano. En, basado en el entendimiento y el amor. Tienes la necesidad de dar y recibir cariño y en esta quincena conseguirás tus objetivos. Disfrutarás con tus amigos. Es una quincena muy buena para sentirte feliz. Incluso te pueden llegar ganancias extras que no esperabas. También puede ser a modo de crecimiento personal o que amplíes tus estudios. De algún modo hay un crecimiento. Bueno, es que Leo queda en el ascendente, entonces, pues, en su salsa, donde más se le ve. Segunda parte está, eh, a partir del 8 de diciembre, es la segunda quincena, la segunda parte, vas a brillar en el terreno profesional y en tus relaciones sociales. Este mes estás que te sales, Leo, todo el brillo que quieras tener, lo vas a tener. Tú en, en la casa 10 y tu regente en el ascendente. ¿Qué más puedes pedir? Debes de tener un poco de cuidado con el carácter que, eh, que te vas a irritar fácilmente y no controlas lo que dices. Tus palabras pueden resultar agresivas, sobre todo a nivel de socio y pareja. Eh, vamos a ver, claro, este sol queda en oposición a Marte. ¿eh? Eh, como veis, me repito mucho con lo de las palabras, pero es que este Marte está muy activo eh, este mes, ¿eh? entonces... Si hace aspectos, pues ahí anda. están Géminis, pues ya sabéis cómo va Marte en Géminis, palabras dichas a lo loco y a veces pueden resultar agresivas. Eh, te decía Leo que tus palabras pueden resultar agresivas, sobre todo a nivel de socios y de pareja. Además es que no estás percibiendo las cosas como son, solo las ves con tu lupa, con lo que puedes entrar en un conflicto en el que para nada llevas razón. Esta quincena ten cuidado con las estafas, en tu caso se podrían dar fácilmente. Y llegamos así a la mitad del zodiaco a Virgo, que esta quincena está muy pendiente de sus ganancias y de cómo, a esta primera quincena que empieza el 23 de noviembre, quiero decir, ¿Y cómo afecta a su economía familiar? Vas a hacer cálculos para reestructurar tu economía y poder tener un bienestar financiero. Tienes ganas de cambiar algo en tu vida, puede que te cambies de ciudad o de casa, incluso puede ser tu lugar de trabajo o que empieces a desarrollar tu trabajo en casa. Ahora mismo sientes que lo de siempre ya no te vale, que quieres cambiar, pero si no tienes las cosas claras puedes perder el rumbo sin saber exactamente qué quieres o a dónde quieres llegar organiza bien los pasos a seguir y a dónde quieres ir y todo te marchará bien esta quincena tendrás ganas de estar en casa y disfrutar de tu hogar y de tu pareja y a partir del 8 de diciembre Virgo vas a poner atención en tus amistades y en esos proyectos que tienes en la cabeza y solo sabes tú. Pensarás cuáles son viables primero y cuáles dejarás para más tarde. O incluso alguno que eh, quede simplemente en el pensamiento, ¿no? Algo que te pasa por la cara. Ah, podría hacer esto, pero no lo vas a hacer. Tienes proyectos para reactivar tu economía. Incluso puede que hayas pensado en desarrollar algo con un amigo o que los amigos te ayuden a ello. Esta quincena, con las ideas ya organizadas, irás a por esa estabilidad económica que tanto buscas. A ver, Libra, a partir del 23 de, de noviembre estarás muy pendiente de tu entorno más cercano, tu familia, tus amigos y cualquiera que tú sientas que merece la pena que sea parte de tu vida. Es posible que te desplaces para hacer alguna visita a algún familiar, o que prepares una buena mesa en tu casa para que vengan ellos a verte. Y a partir del 8 de diciembre, lo que quieres es tranquilidad. No te apetece relacionarte mucho, estás reflexionando cómo afrontar algunos problemas, posiblemente sean económicos. Fantaseas con una vida mucho mejor, donde te puedes permitir todos tus caprichos. Ten cuidado de no estar mucho tiempo solo, que a ti la soledad prolongada no te sienta bien te puede traer procesos de angustia y tu salud se, se puede ver debilitada. Tienes eh, sentimientos de inseguridad sobre, sobre cómo te ven los demás. Esto solo está en tu cabeza y te estás poniendo obstáculos en las relaciones. Tú, nadie más, te estás forzando una imagen, te está, perdón, te estás formando una imagen distorsionada de tus relaciones. Algunos los idealizas ignorando sus defectos y esto te deja susceptible a que se puedan aprovechar de ti. Tampoco vas a estar para atender asuntos serios. No pretendas ponerte a dieta hasta quincena, que no te va a funcionar. Y llegamos a Sagitario. Bueno, Sagitario, felicidades a todos los sagitarianos, están en su temporada. Y la luna nueva evidentemente se hace en vuestro signo. Así que a partir del 23 tendrás nuevos inicios, sobre todo a nivel de hogar, tanto en lo relativo en la comunicación con los tuyos, que será más fluida y distendida, como a nivel económico. Te apetecerá darle una vuelta a tu casa, algo nuevo en la decoración, por ejemplo, algún detallito, y tu regente queda en la casa 8. Es posible que amplíes tu patrimonio por alguna herencia o inversión. A partir del 8 de diciembre, ¿eh? sagitario, lo más importante para ti va a ser la gestión de tus ingresos. Te entrará dinero, no te preocupes, pero ten cuidado con los gastos, que se te puede ir en diversión o en darle caprichos a tu pareja. Tienes puestas muchas esperanzas en el futuro y muchos planes para desarrollar, pero debes centrarte en los detalles, te falta un poco de concentración y esto te podría hacer caer en algunos errores. No sobreestimes tus posibilidades para el futuro ni te cargues con más de lo que realmente puedes hacer. Tu regente en cuadratura Mercurio te hace venirte arriba y después te puedes llevar un chasco. Debes de tener cuidado con la forma en que te expresas, porque esta quincena puede resultar arrogante o fanático con algunos temas. Es buena quincena para socializar, pero la cuadratura de tu regente con Venus te hace que socialices con cualquiera y debes de tener cuidado porque esto te puede llevar a tomar decisiones de las que luego te puedes arrepentir. Si estás pensando en ponerte a dieta, déjalo para otro momento porque ahora no te va a resultar. Y cuidado con el bolsillo que con este tránsito se te puede ir la mano dándote caprichos. Bueno, Capricornio, a ver, a partir del 23 de noviembre para ti lo más importante es la salud y cómo desarrollar tu trabajo diario lo mejor posible. Estás muy metódico y estructurado, como es propio de ti, para que todo salga perfecto, como a ti te gusta. Debido a que estás tan metido en tus asuntos, no vas a tener mucho tiempo de socializar. Tu trabajo incansable y tu autodisciplina te harán ganarte la confianza de muchos que te van a ver como un ejemplo a seguir. Hay algo que te apasiona y que por una razón u otra lo has ido postergando. Esta quincena es muy posible que des el pistoletazo de salida a esa pasión. Si has pensado en formalizar una relación o una asociación, aprovecha esta quincena. Y a partir del 8 de diciembre, lo que más te va a importar van a ser las relaciones que tienes con tu entorno más cercano, amigos, familia, sobre todo tu propio hogar. Esta quincena Estás, estarás trabajando solo y a tu ritmo. Además buscarás cómo ampliar tus conocimientos para lograr mejor tus metas. Puede que tengas que responsabilizarte de algún familiar y esto no te va a hacer mucha gracia. Será un periodo muy mental, así que intenta dormir lo suficiente para que tu rendimiento sea efectivo. Tu regente queda entregona entregón a la luna, ¿qué te aportará paciencia para atender a los tuyos? Buen momento para tomar decisiones relativas al hogar. Te dedicarás a tu familia y ellos verán en ti un hombre en el que apoyarse. O sea que si tienes que atender a un familiar, lo vas a atender con toda tu paciencia, aunque no te haga gracia. Bueno, Acuario, a ver, que a partir del 23 de, no de noviembre lo más importante para ti será la pareja. Hay cosas que revisar para dar una nueva estructura, una nueva forma de llevar la relación, que ya no vale. No es que no valga la relación, no vale el cómo la estamos llevando hasta ahora, ¿vale? Ahí se necesita un cambio, pero ten cuidado de no ponerte demasiado estricto y exigente, porque puedes estropearla, eso sí. Parece que mientras tú clamas libertad, a tu pareja la quieres tener atadita la pata a la cama. Y eso no va así, ¿eh, Acuario? Los que no tengáis pareja, esta quincena no será la ideal para encontrar pareja. Tu pareja, eh, sigo con los que tienen pareja, puede influir positivamente en tu trabajo. Incluso puede que estés pensando en iniciar algo con ella. Te puede ir bien, siempre que tengáis vistas de innovar y hacer algo nuevo. Pero si te empeñas en poner tus normas y no dejar actuar, esto nuevo no va a fluir. ¿Vale? Y a partir del, del 8 de diciembre, en la segunda quincena de la temporada Sagitario, tu foco está puesto en el hogar. Puede que haya algún familiar enfermo, que le tengas que dedicar un poco de tiempo. No te preocupes, que va a ser algo sin importancia. Esta quincena buscas la tranquilidad de tu hogar, pero también relacionarte con los tuyos. Puede que les invites a pasar un buen rato contigo en tu casa, alrededor de una buena mesa. Con tu regente en la casa 6 tienes ganas de romper rutinas. Además, a ti nunca te han gustado las rutinas. Y esta quincena, menos que nunca. Esta quincena en el trabajo lo llevarás bien. Siempre que no te impongan demasiadas normas y te dejen libre para realizarlo. Procura una dieta equilibrada y haz algo de ejercicio para que los nervios no se apoderen de ti. Y llegamos a Piscis. Bueno, Piscis. No, es buen mes para ti. Lo siento mucho. Quedas en la casa 8 en la primera quincena eh, a partir del 23 de noviembre. Debes de tener mucho cuidado en donde inviertes, que te, te, pueden, te, puedes, te puedes quedar pelado. ¿eh? Presta atención a todos los detalles. Si tienes que firmar algo, lee dos veces o las que hagan falta. Y si no lo tienes seguro, pide asesoramiento antes de firmar. Tu regente sigue en cuadratura Marte y no ves las cosas como realmente son. Te puedes meter un gol en propia puerta. Es posible que tengas algún cambio brusco esta quincena que altere un poco tu vida. Es que con esa cuadratura no entiendes muy bien lo que está pasando a tu alrededor. Esta situación puede alterarte emocionalmente, pero no te preocupes, son unos días y esto pasará. Tu regente también queda entregono con el sol y la luna. Ahí puedes encontrar un nuevo camino en la espiritualidad que te lleve a evolucionar como persona. Y a partir del 8 de diciembre, bueno, pues aquí te va a ir un poquito mejor. Estás preparando nuevos proyectos que pondrás en marcha más adelante. No se recomienda que empieces ahora. Desarrolla bien los pasos a seguir, marca bien la pauta, pero ahora no es el momento, por muchas ganas que tengas. Tu regente continúa en cuadratura Marte, así que ya sabes que tu intuición no anda muy fina. Además, es que si te empeñas, podrías tener alguna tensión con tu pareja. Sigue trabajando tu espiritualidad, que para esto sí está muy bien. Para cuestiones de dinero o cualquier otro tema, déjalo estar. No lo toques, porque más bien sería para estropearlo. Deja que pasen estos días y luego ya iremos viendo. Bueno... Pues nada, espero que os haya gustado y aquí en este canal nos veremos aproximadamente dentro de un mes, ya para ver qué nos depara la temporada cap Capricornio. Hasta luego a todos. Bueno, bueno, bueno, muchas gracias Lola, muchas gracias por traernos estas muy buenas noticias y sobre todo a mí me toca espectacular, Ascendente Leo, eh, Sol en Sagitario y para los dos signos, espectacular. Bueno. Nada que, que objetar. Eh, te voy a hacer caso, por supuesto. Nada de darle gustos a la pareja. Nada de gastar en la pareja. Nada. Que, que ahorre él también, que ahorre. Muy bien. Porque piscis la tiene complicada esta temporada. Eh, bueno, nada. Eso porque mi pareja es de Pisces. Un chiste, nada más. Eh, les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. El próximo sábado, sábado eh, 26 de noviembre, volvemos al vivo tradicional de todos los sábados. Hasta ese momento les mando un abrazo enorme y espero que tengan unos días espectaculares como los que estoy viviendo yo. Chao, hasta la próxima.